El foro se puede utilizar para cualquier actividad que requiere debate, discusión y, sobre todo, para el aprendizaje colaborativo. Lo más importante en su uso es especificar con mucha claridad para qué se utiliza cada espacio. Debemos moderar correctamente las dinámicas de comunicación y humanización del entorno de trabajo. El foro es el espacio donde mejor se atestigua la presencia del factor humano en el e-learning. Vamos a aprender cómo proponer foros y su seguimiento. Dentro del campus IAM Virtual podemos observar los cursos que tenemos disponibles. En este caso tenemos Introducción a la Docencia Virtual. Damos clic en Docencia Virtual. Luego damos clic en Activar Edición. Bajamos hasta la parte inferior y ubicamos la opción Añadir una actividad nueva. Buscamos Foro, damos clic sobre Foro y clic en Agregar. Aparece una ventana donde debemos introducir el nombre del foro. Agregamos una descripción y activamos los botones de edición. Listo, con este panel podemos cambiar el color de la letra. poner la negrita, el tamaño y cambiar el tipo de fuente. Una vez realizado estos cambios, nos vamos a guardar, guardar cambios y regresar al curso. Para visualizar que está creado nuestro foro nos vamos hasta la parte inferior y prácticamente encontramos charla sobre docencia virtual que es como le nombramos a nuestro foro.